Bella dama, tienes muchas cosas por hacer No te conformes con nacer, amar y crecer A veces la felicidad te obliga a padecer Los vericuetos que te van a enloquecer Bella dama, me debes Escuchar. Abre la ventana de par en par Deja que el sol alumbre e ilumine Cada rincón de tu hermosa casa Bella dama, echa tu mirada hacia afuera Deja de sufrir tus adentros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 los vericuetos que te van a enloquecer Bella dama, encontrarás la felicidad La tienes muy cerca quizá Y no la ves Y en tus manos está, tal vez Las tienes llenas de miel Y claridad Bella dama tu risa brota temprana Hace que sonría la mañana Hace que todo se llene de luz De luz, claridad y sabor a miel Bella dama tienes muchas cosas que hacer